¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día. Ahí anda Chuck eh, La otra vez me estaban preguntando que por qué Milly ya no salía. Pues no tengo idea. Es que ahorita aquí está mi hermana, está pues mi mamá y pues Milly pues, pasa mucho tiempo allá con ella. Creo, creo que lo que se escucha es Milly tocando la puerta. Pero, eh, pero aquí anda. O sea, de hecho, si me siguen en Instagram la pueden ver en historias. Que les, es, les enseño cómo anda chismeando por ahí, por el balcón y demás. Así que no se preocupen pero por Milly. Milly está muy bien, solamente anda allá. Pero bueno, el día de hoy les traigo una historia, leyenda, no sé cómo catalogarlo, que yo creo que a algunos de ustedes les va a dar un poco de nostalgia, eh, pero está, está raro. No lo escuchamos mucho por acá, por Latinoamérica los que hablamos español, porque esta, esta leyenda es de Indonesia, entonces nos queda súper lejos y pues no o sea, la diferencia enorme de idiomas, pues no, o sea, jamás íbamos a amenazcarles ese idioma, eh, jamás... Pues no, no no, nos sí iba a llegar, como que es muy local de allá, pero aún así sigue estando muy creepy. Entonces, bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy, así que tráiganse algo rico de tomar, de comer, de lo que ustedes quieran, en lo que ven estos videos. Eh, recuerden seguirme en mis redes que aquí van a estar apareciendo, recuerden que solo tengo cuatro, no tengo cuentas dobles, no tengo cuentas secundarias, nada. Simplemente estas cuatro que están apareciendo aquí y pues recuerden suscribirse. Eh, pero más importante activar la campanita de notificaciones como les dije en cuanto entró febrero pues les he estado publicando shorts casi diario si no es que diario y así voy a estar pues subiendo porque son sketches y así como videos de un minuto que no subo aquí entonces pues también siento que les puede gustar mucho um, y pues bueno qué les parece si comenzamos ya con el videito así que adelante Ok, así que, como les dije al principio, este es un, una leyenda que les va a traer como mucha nostalgia, pero ¿por qué? Porque tiene que ver con WhatsApp. Y no sé si ustedes están desde hace mucho tiempo aquí conmigo, pero si sí, pues ustedes se podrán acordar que realmente mi canal... Al principio, o sea, llegué a los 100.000 muy rápido porque creció muy rápido gracias a las historias de terror por WhatsApp que yo hacía hace, hace tiempo. O sea, esa serie la hacía seguido y les gustaba bastante en ese entonces. Entonces, eh, entonces, entonces, pues mi canal creció mucho a base de eso. Y mucha gente, de hecho, me recuerda y me ubica por la que hacía historias de WhatsApp de, de terror. Entonces, pues, esto tiene que ver con este tema. Como les dije. Es una leyenda de Indonesia y realmente es que allá en Indonesia todavía es como una cosa importante. O sea, todavía sigue. ¿Se acuerdan también que hace, que habrá sido, híjole, unos cuatro o tres años? Eh, estuvo muy de moda. Yo creo que, pues sí se acuerdan. Un perfil también, un número donde tú le escribías... Eh, miren, no les puedo poner ni la foto ni lo puedo decir así abiertamente porque de hecho YouTube tiene estrictamente prohibido hablar de este tema mandaron un comunicado donde se hizo una regla específica sobre ese tema de que fue tan grande, de que estuvo tan fuerte que lo prohibieron o sea, ya no se puede hablar todos los videos que hablamos sobre ese tema fueron desmonetizados, totalmente casi casi eh, borrados entonces ¿se acuerdan de la leyenda M.O.? .m.o. Punto punto punto, espero que se acuerden. Y que me sepan interpretar el mensaje. Pues es algo parecido. Si sí existe un número como tal. Eh, y fíjense. Esta es la foto de perfil. La que les voy a poner. Es un número donde según si le escribes. Te va a contestar. Eh, bueno, primero que nada. Lo, lo primero que vas a ver cuando agregues este número. Es esta foto de perfil. Que como se pueden dar cuenta. Pues parece, a mí me parece Pues así como una ilustración no O sea, no se ve como una foto tal cual O a lo mejor sí, pero ya súper súper mega editada Donde pues la cara de la persona Pues es muy blanca eh, yo el primero que... Cuando lo vi así la primera vez dije... Pues parece como la cara de un perrito, ¿no? O sea, los ojos y la nariz. Pero eh, no es la nariz. O sea, es la boca y tiene así como... Como si fuera eh, sangre. Como si algo le estuviera como escurriendo de la boca. Les digo, la cara toda blanca. Los ojos negros. Y la boca también negra. Obviamente no se ven otras facciones. Ni cejas, ni... Eh, nariz. Absolutamente nada. Y pues el cabello rojo. Entonces, se supone que esta... Leyenda, persona, es Yoteno, así como se los voy a estar poniendo aquí en pantalla. Yoteno, no tengo idea si así se pronuncia en el idioma este original, pero así se llama, Yoteno. Y fue algo muy grande que empezó primero en Facebook. porque qué? Porque ya ven que de repente sí se han dado casos Donde hay un perfil extraño Y de repente todo el mundo está hablando de eso Y pues por alguna extraña razón Hay un montón de perfiles Que se hacen Pues sí, o sea, tú buscas en YouTube O sea, ponle en tu buscador de Facebook Y ponle así, yo Y te van a aparecer un millón de perfiles Entonces empezó primero como que hay O sea, un montón de páginas y eh, De perfiles así de yo yoteno, yo teno", Y todos los eh, pues sí, los amigos que tienen también son así como, como del mismo estilo, ¿no? O sea, así como personas raras, algunas solamente pusieron pues la imagen de, de Yotelo y pues eso era todo. Algunos sí tienen amigos en común, otros no tienen absolutamente nada público y otras personas eh, siguen y tienen amigos así, sin fotos de perfil, eh, con imágenes raras o... Todas con la misma foto de perfil de Yoteno. Entonces de ahí empezó como que el rollo. Todo fue en Facebook y se fue mudando poco a poco a WhatsApp. Ahora, ¿qué pasa? Si tú le escribes, les digo, lo primero que vas a ver es pues la foto de, pues, de perfil que tiene. Y pues tú te vas a poner así como que, oh, ok, esto está muy extraño. Así como tal, como tal, perdón, el otro caso que les dije, el prohibidísimo. Entonces, tú le escribes de que al lado o cualquier cosa. Y lo que pasa es que eh, te va a contestar con unos audios. Miren, yo encontré varios shorts en YouTube de, pues, de personas de Indonesia donde suben, pues, interacciones, ¿no? Con... ¿Qué es eso que se ve ahí? ¿Cómo que vi algo? Eh, entonces les digo, han so subido shorts con interacciones de cómo son los audios que manda. Desconozco, o sea, si lo está haciendo una persona. Se supone que sí es una persona Uh, pero muy extraña, luego pare al parecer que no, porque bueno, tú le puedes mandar lo que tú quieras, así de que, hola, ¿cómo estás? este ¿Estás tonta? o No sé, lo que tú quieras. Y al principio pues va a contestar así cosas como que, pues, ni al caso, ¿verdad? Pero eh, de repente te empieza a mandar mensajes como, te veo, este, vas a morir, eh, o sea, tal fecha vas a morir, y pues así como mensajes, pero ya en otro idioma, o sea, en inglés, curiosamente, cuando se supone que el número es de Indonesia. Entonces... Eso no es lo peor. Ya que tú dices, ah, ok, bla, bla. Este número te hace una videollamada. Entonces tú te quedas así como de que eh, me está llamando, este. ¿Le contesto? ¿No le contesto? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Bueno, en caso de que tú contestes la llamada, porque siempre te va a hacer una videollamada, no nada más llamada por WhatsApp, o sea, videollamada. Si tú se la contestas, se supone que sí se ve lo que es yo tengo. Se ve una figura. Como si estuviera muy lejos, o sea, como si yo estoy grabando aquí, pero la figura se ve como por aquí, por el closet, ¿saben? O sea, se ve como de lejos y se ve que es una criatura pues muy oscura, casi no se le ven las facciones, o sea, de hecho, no tiene parecido como a su foto de perfil y nada más se le pueden ver como los ojos amarillos, así, de lejos, como si fuera un monstruo, ¿no? Y, eh, pues, las, o sea, te dice cosas así de que, no, pues, si es 2 de febrero, por ejemplo, hoy que estoy grabando esto. El día 4 a las 3.45 de la mañana te vas a morir y bla, bla, bla. Y se supone que te llama y te llama y te llama. Y llama de diferentes números. Es decir que, ok, tú le escribiste. Te asustó lo que sea y tú bloqueas el número y dices, ah, pues ya se acabó el, el show. No, te llama de otro número con la misma foto de perfil y te llama de otro, de otro, de otro, de otro. O sea, tiene muchos números. Pero el número que tú puedes agregar para hablar con... Pues sí, con Yoteno es solamente uno. Entonces, bueno, ahí ustedes me dirán si, si le quieren hablar o lo que sea. Pero eh, pues está esta, esta cosa de que, o sea, le tienes que poner más y la, pues el código de lo que es el país y demás. Entonces, quién sabe. Yo mejor les digo que no. Pues sí, no le vayan a escribir porque no sabemos si sí si es un número de una persona. O sea, dependiendo del país en el que estén, de que sí existe ese número, pero que realmente está escribiendo alguien de tu país, y pues ni acaso no es el número correcto del de Indonesia, el original. Así que bueno, yo por eso, si tengo alguna pista de cómo agregarlo y demás, lo voy a agregar y le voy a escribir. Y en otro video, pues ahí les cuento si, si pude. Pero, pues bueno, básicamente esa es la leyenda que anda en WhatsApp. Les digo, se parece muchísimo a la otra. Eh, porque la otra también era como de que no, te hace una, una videollamada y la ves y te dice. Y había videos así como de que, oh, sí se estaba moviendo y demás. Entonces, básicamente lo mismo, pero esta es de Indonesia. Es como muy, muy local de Indonesia. Y todavía eh, siguen subiendo videos porque sí, sigue siendo una leyenda de allá, como aquí la llorona, es la llorona hoy, pasado, eh, hace 10 años, hace 100, sigue siendo la llorona misma, bueno, pues así más o menos es acá, pero pues ya involucrada cosas de la tecnología. Pero bueno, fantasmitas, pues esto ha sido todo por eh, el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, y les digo, yo creo que les va a traer un poco de nostalgia, porque pues sí, estos temas eran los que más se hablaban en mi canal hace unos años atrás, pero bueno, Espero que les haya gustado mucho este video. Les mando muchos besos. Recuerden que los quiero muchísimo. Y pues eh, el domingo todavía tienen otro video. Esta semana subí cuatro videos más todos los shorts. Así que si quieren contenido eh, y que les avise, por favor, pues, activen las notificaciones. Y eso es todo. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente.